Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo cómo puedo configurar de una forma correcta para que el grabador o el dispositivo almacene los videos, ya sea de forma continua o a través de unos horarios. En unos horarios. En este video vamos a compartir cómo se puede grabar en forma regular Significa de forma eh, constante, configurar un plan de grabación, pero graba en forma regular. ¿Qué significa? Esto es uno de los problemas normales que se encuentran eh, cuando tienes mal configurado eh, la parte de grabación. Que haces un plan de grabación, significa que vas a poner alarma, que le vas a poner detector de movimiento, pero te precatas que no funciona, que está grabando de una forma regular. ¿Cuál es el error que se comete? No grabe un canal determinado. Muchas veces lo que sucede es que eh, de todos los canales no graban uno, dos, tres y no sabes cuál es el motivo porque no está grabando ese canal. Que grabe de forma eh, con movimiento. Quieres dejar en la noche o los fines de semana, un sábado o un domingo. No quieres que grabe de forma general o de forma regular, como se lo llama. Si no quieres que grabe solamente con movimiento o solamente en las noches con movimiento. Y el último ejemplo es que grabe de forma regular y con movimiento. ¿Por qué? Porque estás está grabando, por ejemplo, en la noche de forma regular y hubo algún tipo de evento, algún tipo de movimiento y te va a indicar en qué hora o en qué minuto fue el movimiento. Bien, entrando en sí en Storage, dentro de este firmware del grabador, de marca d'Agua, nosotros vamos a tener vamos a manejar dos variables: grabar y horario. Grabar es la parte más importante porque de aquí se mueve todo. Yo voy a tener tres frames: que es transmisión principal, transmisión secundaria y captura. Transmisión principal es aquella que va a grabar con la mejor calidad. Transmisión secundaria quiere decir que va a, a, a grabar con menos resolución. Y finalmente tenemos captura, si tú necesitas mandar un correo electrónico con una foto, tienes que activar esta opción. Entonces, retornando al tema, eh, eh, siempre vamos a tener auto, manual, parar, tenemos el número de cámaras y tenemos a través de este option button, qué opción yo voy a activarla. Entonces, cuando yo tengo auto, cuando tengamos auto, nosotros seleccionamos el option button auto. ¿Qué significa? Va a grabar respetando la configuración del horario. Entonces tú lo primero que debes de ver es la forma, si está respetando o no el cronograma, la planificación de los horarios que tú has cogido en rangos de tiempo. Graba respetando la configuración de horario manual graba de forma general, no respetando la configuración de horario. y vamos a ver el ejemplo, que tú dices, bueno, yo quiero que trabaje trabaje son los errores normales, dices, de 10 de la noche a 6 de la mañana con detector de movimiento, pero no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque está, es configurado como auto. Entonces debes de activarlo de forma manual. Y parar, significa que no graba nada, uno o varios canales. Con respecto a grabar de forma regular, eh, no tomando en cuenta el horario o el horario, simplemente lo que debes de es activar donde dice manual. Entonces estoy diciendo que la cámara 1 va a grabar de forma manual, significa constantemente, constantemente. No tomando o tiene más privilegios, más peso que si yo lo hubiera es colocado a través de horario. Entonces, por ejemplo configurando un plan de horario pero graba de forma regular, este es uno de los errores más comunes, tenemos horario, me voy a grabar, puedo seleccionar uno de los canales, tengo eh, pregrabar significa que él va a almacenar cuatro segundos antes, te va a mostrar de que hay el movimiento, un movimiento te muestra cuatro segundos antes, este es el plan el horario, aquí tenemos eh, Puedo poner esta misma configuración para todos los canales o un canal determinado, selecciono el canal 1 que tengo una cámara, me voy a la parte de las configuraciones y puedo yo armar, siempre comienzas desde el 0 y termina en 24, y digo de 0 a 6 como una práctica me grabe de forma regular, de 6 a 10 con detector de movimiento y de 10 a, a las 24 horas de regular, tengo este formato, el amarillo me va a significar detector de movimiento, el verde es de forma regular. Ojo, yo estoy haciendo, en horario, yo estoy haciendo un plan de grabación, pero si yo tengo es activado, como les comenté, si yo tengo es activado, donde dice grabar, tengo activado de forma manual, aunque yo haya configurado, no me va a funcionar, va a tener más privilegio, es el manual y me va a grabar de forma constante, de forma regular entonces, eh, haciendo la práctica, yo ya tengo este horario pero yo me percato que él me está grabando de forma general, ¿Dónde fue el error que yo tengo activado en la parte de grabación yo está activado de forma para que ustedes vean tengo activado, es de forma manual entonces, el manual tiene más privilegios si yo veo manual, me va a grabar de forma constante, de una forma regular bien, eh, esto normalmente es lo que estamos practicando eh, aprovecho y veo que no tengo aquí eh, la camarita de color verde, ¿no, verdad? yo sé que está grabando porque está de color verde pero si yo no tengo, esto es el símbolo de que estoy grabando este es el símbolo que tengo de movimiento entonces, yo veo que no hay. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que el canal 2 hasta el 16 está en parar. Parar significa, como les indiqué, que no grabe nada en el disco duro. Simplemente esa cámara está de visualización online en tiempo real, pero no está almacenando. Y grabe con movimiento. Nosotros ya sabemos que el error común es que yo dentro eh, de grabar le seleccione lo que viene a corresponder de forma manual ya sé que es el privilegio y me va a grabar de forma constante pero ahora yo quiero configurarlo para que sí me grabe con movimiento que es lo que yo debo de tomar en cuenta en auto auto significa que sí va a respetar el cronograma o los rangos de tiempo con cada una de las variables significa que sí me va a grabar con movimiento entonces en el mismo periodo en horario, tengo el mismo periodo, yo ya veo que está grabándome con movimiento, con movimiento, aquí el verde está general y con movimiento está ¿por qué? porque yo he activado dentro de la parte de grabar, estoy poniendo auto auto si te hace se si habilita, llamémoslo así, o si eh, trabaja vemos esa palabra trabaja con los horarios con los horarios que has realizado manual no trabaja él lo que hace es grabarte constantemente y parar o detener significa que no graba nada bien entonces de esta forma nosotros le hemos podido es para que me grabe con movimiento lo que está con gris significa que no hay nada en la grabación de forma regular y movimiento, en el grupo de WhatsApp que tenemos, que es un grupo eh, internacional de diferentes partes de técnicos, eh, me dijo algo de los grabadores modo que trabaja de esta forma, que trabaja en forma regular y que trabaja también con detector de movimiento. Y dentro del grupo me pareció interesante que comentó que eh, la ventaja que él tiene es que aunque esté grabando de forma constante, cuando hay un movimiento, él puede detectar en qué parte o en qué tiempo, o en qué minuto hubo el movimiento para ganar tiempo, para estar un poco mejor. Entonces, eh, siguiendo esa esa idea, yo me percato que yo tengo configurado para que grabe de forma regular, que es de color verde, pero también me pone cuando él detectó un movimiento. Quiere decir que si yo tengo la madrugada, hubo movimiento, me voy directamente al, al, al color amarillo y me va a mostrar el movimiento. Con eso yo puedo saber que qué movimiento hubo en un horario determinado. Bueno, espero que te haya gustado. Este es mi número de mi WhatsApp. Si tienes alguna consulta, duda, si está en mi alcance, con gusto te podré contestar. Te comparto estos dos sitios web de nosotros. Ahí hay muchos, justamente hasta un momento estaba chateando con, con alguien. Me estaba preguntándome que tenía un problema con el CMS. IBMS 4200 que es de High Vision, que se lo había bajado y no le funcionaba bien. En este sitio web tienes eh, los software que yo ya les he probado y están funcionando correctamente. Correctamente. Aquí tienes trucos y consejos también que te puede servir. Este es otro sitio web. Espero que te haya gustado. Dame me gusta. Es eh, un tema que aparentemente es sencillo, pero trae a muchas confusiones. Si no está suscrito, nosotros todas las semanas intentamos en lo posible compartir un video sobre cámaras de seguridad. Nosotros también nos instalamos, vendemos y asesoramos lo relacionado.